Hola amigos, buenas noches, aquí está Shaviko Les traigo un nuevo video que es el capítulo 3 de Logo Marvel Super Heroes Vamos a continuar Donde estábamos saliendo de la Torre Baxter para enfrentarnos al Doctor Octavius Mejor conocido como el Doctor Octopus Así que, bueno Comencemos ¡Wii! Estamos con el Capitán América y con Mr. Fantástico La base de los cuatro fantásticos ocupa los cinco últimos pisos del edificio Baxter. Conocer los últimos planes no es posible... Justo pues donde estamos peleando con el Doctor Octobius en el capítulo anterior. está el Doctor Octobius. ¿Y Spiderman por ningún lado? Como siempre. <ríe> Venga acá Exacto, no hay tiempo ¿Con cuál será el chaval? No me acuerdo con cuál será el chaval rompe el cap no, que se lanza el cap pero okay, no recuerdo con cuál se lanza Este arriba <risa> doctor octopus se escapa eso es a lo que viene. deberías pulsar volando ese espacio para alcanzarlo a ver vamos a volar que pasó algo ¿Qué pasó Ok, no logro. ¿Por qué? ¿Alguna razón? Díganme No lo no, logro, no, ¿por qué? Ok, no estoy logrando nada No recuerdo con qué botón saltaba No salto solo oh. hmm. Puede que diga algo Salta es con A? acciones con x De ahí debe venir el campo Que llega por arriba O oh, yo puedo ir por él Ok, con una palanca Es un plank oh, no. no, no, no ¿Qué pasa esto? Pues tiene que venir en algún momento, vendrá Si algo Nos gusta destruir plantas, claro Somos Mister Fantástico Oh resulta así creo que puedo construir algo por aquí, si sí, rombo esto no, no puedo construir nada el capitán no puede venir veamos si con el control de Y ahora vamos a darle a aceptar Y veamos si con esto funciona Reanudar Ah sí, funcionó Y con cuál saltaba Con cuál saltaba No recuerdo con cuál saltaba Veamos Saltar Ah ok ok ok Es con estos botones Ah, sí Es el mano el que no funcionaba <risas> Ah Creo que era con B bueno, Como sea ¿Con cuál saltaba? Oh, esto es muy complicado, ¿saben? Ahí está Okay, okay, aquí no va Ok, algo de esta persona en mi juego. Me están troleando. Eso. Ahí está, lo logré. Ahora sí, cambiamos los controles que eso no me gustó. Eh... y se dejar el camino libre al doctor fantástico Reed Richards Lamento se el video pero es que no sé qué le pasó al control bueno y es que hace que pasan que no me dejan saltar es la primera vez que no me deja saltar bueno, estamos aquí hay que ir enfrente las chimeneas, hay que deshacernos de ellas Y esta cosa, lo que sea Ah, acá Como rayos, sigo ya Planeando por ahí. Ah, ok. No lo había visto. Puedes transformarlo en algo útil aquí. Esta inteligencia es genial Ah, medio gripa <risas> Está haciendo mucho frío acá con vaca uh. Venga Cómo llego ahí Okay, acá, Ven acá. ¿Qué es esto? Por allá, capitán. ¿Cuál es el plan? Ese nombre no me gusta. Y el Capitán América viene al rescate. Capitán América. Tiene que haber algo. Like It's eso, tú quieres para el fuego, eso. Uh. <risas> ok. Un ajuste del Capitán América. y yeah. Claro. Como atrás tiene siempre una rampa para que vayamos y... Okay. <laughs> Octobots. Fantástico, o Rid Richards, como quieran decir, porque no más mole. va a subir por allá no sé pero vamos no lo no puedo subir sin él venga read ¿Dónde <risa> mm, Ya tengo que abrirlo yo desde arriba Just cool. Suba uh, doctor, fantástico Se nos cerró el elevador, nos quedamos afuera nos volvimos tapete Ahora ya está Si sí, ya sé, este video va a tardar mucho Pero no se le porque sé que quieren verlo que esperar. Okay. Con cuidado, doctor Richards. Es un largo camino abajo. Todo relajado en el Daily Buggle. Bueno, en el cartel del Daily Buggle. Vale. Acá está el cuatro de los cuatro fantásticos. Oye. Ah, ok, ok. No que ellas sí quiero pensarse. Pero está acá abajo al parecer. o eh. sea que necesite esto para el cap sí Cara de telaraña. Cara <risa> <El risa> <telaraña. risa> de telaraña. ¿no? La telaraña, sí, es un trabajo y un hobby. con tu smartphone JJ si supieras cómo prenderlo <risa> venga Spidey cierra la batalla final con Hola, Spidey chicos. también ok batalla final no, no encontrará el doctor Optimus lo dejaremos aquí seguimos seguimos ok hay que acabarlo sí vale la pena si sí, ya sé que es traba pero ya saben es mi disco lo mejoraré ya verán de estos que estoy ahorrando en serio ya estoy ahorrando me quedan 20 pesos vale ok primero que nada guardamos aquí por si acaso para de continuar, siempre metiendo su. A Spider Spy. El sentido hará que no en alente. Oye, oh, yeah. eso no lo sabía Mi sentido arácnido, algo cerca Okay. Huh? Ah, pas rien <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Señor, fantástico. ¿Qué es un cuete? ¿Qué bueno Spidey? el final. Okay, No Sí, es la tercera final, pero que, que ¿Para lo golpeo. De tremenda crueldad. ¿No podrías envolverme en un de papel y mirarme por la ventana? Está más que enojado. ¿Algún consejo? No me mires a mí. Tú eres el experto en dog Hawk. Ok. atrapado en el suelo. Ataquemos okay. mientras podamos. Ok, se está tomando mucho, lo no sé. Mi ¿Cómo Pero no me ¡Vamos a Doc! ¡Creo! ¡Olvídalo! ¡El crimen nunca da frutos! ¡Te sorprendería! ¡Cubre costos médicos y odontológicos! Ah. ¡No podrás escaparte de la justicia! Oh. ¡Deja de intentar agarrar todo, Doc! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! <risa> tengo! ¡Lo ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! tengo. tengo. tengo. tengo. conectado nivel completado juego libre de desbloqueado tenemos a doctor octopus herbie 70% continua historia y vamos a guardarlo Luego vamos a presentar el Lady carrier del shield. Venga, ahí está. Ah no. Uh, se trabó. Se trabó. amigos aquí lo vamos a dejar ya saben si les gustó el video denle like, like arriba suscríbanse y bueno voy a mejorar la calidad de los videos en serio lo juro consigo un nuevo disco duro espero les haya gustado no sé cuándo subiré el siguiente capítulo pero bueno suscríbanse